El objetivo de este video tutorial es mostrar la interacción con un dashboard generado en la herramienta Kibana sobre los docentes de centros educativos públicos de Castilla y León. Una vez que hemos generado el dashboard en el cual hemos integrado gráficos, texto y filtros, podemos interactuar con él. Podemos aplicar filtros, en este caso para provincia, localidad y especialidad docente, a partir de los controles generados. Estos filtros se aplicarán en todos los gráficos del Dashboard. Estos filtros también pueden aplicarse desde la barra de tareas de Kibana. Situándonos encima de los gráficos podemos obtener la información de ese punto, de ese sector o de esa barra. Además, clicando en el gráfico, también podemos seleccionar la región o especialidad docente que nos interese. Esperemos que os haya gustado esta visualización y nos vemos en las próximas.